Hola, me llamo Carlos Vaquero. Este es el video que muchos de ustedes estaban esperando. Con frecuencia en los correos que ustedes me mandan me preguntan ¿Cómo pueden hacer para que yo aprenda a sacar los acordes de las canciones? Mis amigos, esta es una habilidad que todos tenemos que desarrollar mediante el fortalecimiento de nuestro oído musical. Esto no se trata de adivinar, sino de comparar, de discriminar y ese talento se desarrolla con ejercicios como los que les traigo en esta nueva serie de videos. ¡Bienvenidos! En este primer video van ustedes a aprender a reconocer la nota que esté sonando, una sola nota. Luego empezarán a reconocer varias notas hasta que puedan sacar secciones melódicas de cualquier canción. Con la práctica, les aseguro que lo van a ir haciendo cada vez más rápido. En el video que vendrá después de este, el segundo de esta serie, luego de que logren empezar a desarrollar la habilidad para reconocer notas sueltas y luego las notas que conforman una melodía, van a empezar a desarrollar la capacidad para distinguir acordes. Es decir, si el acorde que están oyendo en una canción es mayor, menor, o un acorde 7. Estas tres familias de acordes son las más comunes y populares en casi todas las canciones que existen. Con el tiempo, irán aprendiendo a reconocer otros tipos de acordes más elaborados y complejos. Finalmente, en un tercer video les plantearé muchísimos ejercicios prácticos para reconocer los acordes que se usaron para acompañar las canciones que vamos a recopilar para tal fin. Mis amigos, esta nueva serie de videos les va a ayudar a lograr este propósito, van ustedes a poder sacar correctamente todos los acordes de las canciones que les gustan o de las canciones que tengan que sacar para acompañar a alguien. Una instrucción muy importante, canten la nota que se les pida reconocer, más adelante será de mucha utilidad cantar notas para poderlas buscar y encontrar con nuestro instrumento favorito. Empezaremos por notas sueltas. ¿Quieren un consejo antes de empezar? Amigos, pónganle lógica a esto que vamos a empezar a hacer. Si les piden una nota muy baja, o sea, una nota muy grave, no la busquen entre las notas altas o agudas. Obviamente, esto no se trata de adivinar. Se trata de discriminar con nuestro oído musical. Preparen una hoja de papel, un lápiz y su instrumento favorito, porque lo que van a aprender será por comparación y no por adivinación. ¿Están listos? Comencemos con esta nota. ¿Qué nota será esa? Les recuerdo, no se pongan a decir nombres adivinando. Tomen su instrumento favorito y comparen la nota que está sonando y la nota que están tocando. Analicen con cuidado si la nota que ustedes tocaron está más arriba o más abajo de lo que está sonando y muevan la mano hacia donde el oído les indique que puede estar la nota que nos piden. Probemos de nuevo. La nota que está sonando y la nota que ustedes están tocando. Pero hagamos algo más. Junto con la respuesta, anoten el número de intentos que hicieron hasta dar con la nota que nos piden. Este número tiene que ir bajando hasta que llegue a unos dos o tres intentos por nota. Eso podrá tomarles tiempo, pero es algo que van a lograr si se lo proponen y si practican lo suficiente con este video. A ver otra vez esta es la nota que nos piden ahora cada uno de ustedes toque la nota que creen que está más cerca de la que nos piden partiendo de la que tocaron hace un momento y dirigiéndose hacia donde la lógica les indique que debe estar a ver un consejo valioso imiten con su voz la nota que nos están pidiendo reconocer de ese modo estaremos logrando mejorar otras habilidades musicales que tenemos que perfeccionar para reconocer notas y acordes. Más adelante se van a dar cuenta por qué les estoy recomendando esto. Bueno, ¿ya tienen la respuesta? Yo sé que muy, muy pocas personas logran dar en el blanco tan rápido. Por eso haré que suene unas 10 veces cada nota que nos estén pidiendo identificar y ustedes van comparando lo que suena con lo que ustedes van tocando hagámoslo con esta nota bueno ¿qué nota fue esa? Pues es el sí que está debajito del do central del piano. O sea, es el segundo sí que tienen los teclados de cinco octavas. Cántenla una vez. Si dijeron eso, o solamente sí, felicitaciones, van muy bien. Si no lo lograron, no se preocupen. Esto no es sencillo, pero se aprende con la práctica. Vamos con otra nota. Póngale lógica y sentido común. ¿Qué nota es esta? Voy a tocarla 10 veces y ustedes van tocando sucesivamente notas hasta que el oído los lleve hacia la respuesta correcta. Vamos. dieron con la respuesta? La respuesta correcta es DO. Es el quinto DO que tiene un teclado. Pero si solo dijeron DO, la respuesta es igualmente acertada. Si no acertaron algunos de ustedes, esta práctica les está ayudando a mejorar su oído musical. Cántenla antes de que cambiemos de nota. Perfecto. Vamos con otra nota. ¿Qué nota es esta? Bien, la respuesta es FA, el FA de la octava central. Pero si solo dijeron FA, perfecto. Anoten cuántos intentos necesitaron, sigamos adelante. Escuchen bien si sienten esta nota muy aguda o muy grave, muy alta o muy baja. Les doy una pista. No creo que sea una nota del centro del teclado, o está muy arriba o está muy abajo. Empiecen a buscarla usando su lógica. La respuesta es SOL, es el primer SOL del teclado. Si solo dijeron SOL, perfecto. Poco a poco notarán que van encontrando las respuestas más rápido, sin tantos intentos. Vamos con una nueva nota. Esta nota es muy baja o muy alta. Busquen con lógica, no adivinen. ¿Qué nota es esta? La respuesta es RE, es el RE de la última octava del teclado, pero si solo dijeron RE, la respuesta también es correcta. Felicitaciones, creo que se están dando cuenta de que cada vez se encuentran la respuesta un poco más rápido. Sigamos ¿Qué nota es esta? ¿Está arriba, o está abajo, o está en la mitad del teclado? A mí no me suena ni muy arriba ni muy abajo. ¿Ustedes qué creen? La respuesta es MI. Es el MI de la octava central. Si solo dijeron MI, la respuesta es igualmente correcta. ¿Qué nota es esta? Pregúntense primero, ¿es una nota muy alta o es una nota muy baja? Es decir, ¿es una nota aguda o es una nota grave? ¿Muy aguda o muy grave? Sigan buscando, usen su lógica, porque de lo contrario se demorarán más en llegar a la respuesta. Con la práctica necesitarán solo entre uno y tres intentos para dar con la respuesta correcta. La respuesta es DO. Es el primer DO del teclado. Yo sé que en este momento más personas están acertando sin necesitar tantos intentos, pero sigamos con paciencia, con perseverancia. ¿Qué nota es esta? La respuesta correcta es LA. Es el cuarto LA de un teclado sencillo. Es un LA que se ubica entre las notas agudas del teclado. No es un LA bajo, ni un LA de la mitad del teclado. Pero si solo dijeron LA, felicitaciones. Ahora les pregunto, ¿qué nota es esta? Escuchen con mucha atención y comparen con su instrumento. La respuesta es RE. Es el primer RE de un teclado sencillo. ¿Acertaron? En este momento bastantes de ustedes han logrado responder acertadamente las notas solicitadas, pero también sé que hay bastantes personas que aún tienen dificultad para encontrar la nota solicitada. Para eso solo hay un camino, seguir practicando con este video porque repite varias veces la nota preguntada y porque al final les da la respuesta. Hagamos más ejercicios de estos. ¿Qué nota es esta? La respuesta correcta es sí. Este es un sí bastante grave. Es el primer sí del teclado. Felicitaciones a todos los que contestaron bien. Hagan una lista del número de intentos que están necesitando para dar con la respuesta. Noten que si practican con asiduidad, ese número va a empezar a bajar hasta llegar a dos o tres intentos por nota que estén buscando. Sigamos adelante. ¿Qué nota es esta? Muy bien, es el último sí de un teclado sencillo. Una nota bastante aguda. Si ¿Sí vieron, las notas extremas tienen cierta facilidad por su carácter marcado de ser muy agudas o muy graves. Son notas alejadas del centro del teclado. ¿Quiénes respondieron bien? ¿Cuántos intentos necesitaron? Bueno, pues vamos a dar un paso más en este proceso ahora vamos a incluir teclas negras ¡No! pueden responder en términos de sostenido o de bemol si tienen dudas sobre este asunto en el canal hay un video que explica el tema prueben con el video número 18 que enseña sostenidos, bemoles y becuadros. cuadros empecemos usando también teclas negras ¿Qué nota es esta? respuesta es si bemol, el si bemol de la octava central del teclado, si respondieron la sostenido, también vale. Felicitaciones, ¿cuántos intentos necesitaron? Ah, oh, ¡Qué bien! Vamos ahora con otra nota. ¿Qué nota es esta? Bien, la respuesta es Fa sostenido. Es el Fa sostenido de la octava central del teclado. Si notaron, las teclas negras son notas que están en medio de teclas blancas. Son notas intermedias que son plenamente identificables porque son diferentes. Están cerca unas de otras, pero el oído las puede diferenciar con total claridad. ¿Qué nota es esta? La respuesta correcta es FA, es el último FA que tienen los teclados sencillos, el quinto FA del teclado. Va bajando el número de intentos que necesitan para dar con la respuesta, ¿verdad? Yo creo que sí, y es lógico, el oído se está entrenando adecuadamente. Sigamos adelante, ¿qué nota es esta? La respuesta es Do sostenido, es la primera tecla negra de un teclado sencillo, Do sostenido. Si contestaron Re bemol, vale también. Recuerden que las teclas negras tienen dos nombres, en este caso Do sostenido y Re bemol. Anoten el número de intentos que necesitaron. Y sigamos. ¿Qué nota es esta? La respuesta correcta es Mi bemol, el Mi bemol de la octava central del teclado. Si su respuesta fue Mi bemol o Re sostenido, es correcta su respuesta. Bueno, ahora, ¿qué nota es esta? La respuesta es La bemol o Sol sostenido. Cualquiera de las dos respuestas vale. No olviden anotar el número de intentos que hicieron para dar con su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué nota es esta? La respuesta es Do sostenido. Si dijeron Re bemol, vale. También es respuesta correcta. Bueno amigos, ahora vamos a subir un poco el nivel de dificultad. Voy a pedirles ahora dos notas. Van a tocar dos notas y ustedes deben decir los nombres de esas dos notas. Serán notas cercanas, vecinas, separadas medio tono o un tono. Es decir, podrán estar pegaditas o separadas por una nota, al menos al principio. Comencemos. ¿Cuál es el nombre de estas dos notas? Busquen la primera. Luego escuchen la segunda y analicen si está más arriba o más abajo de la primera. Pongan mucha atención, el oído musical les dará la respuesta. Amigos, si necesitan oírlo muchas veces, no importa. Si necesitan retroceder un poco el video, háganlo. El desarrollo de su oído musical lo amerita. ¿Cuáles son esas dos notas? Escuchen un poco más con atención. Creo que ya muchas personas dieron con la respuesta. La respuesta correcta es Do-Re. El Do y el Re de la octava central. Dos teclas blancas. No se les olvide que también nos pueden preguntar teclas negras. Vamos, ¿qué notas son estas dos? Escuchen otra vez con atención, saquen la primera nota y luego la segunda, recuerden que siempre es comparando con su instrumento, no es eh, adivinando. La respuesta correcta es Fa sostenido y Sol sostenido de la octava central del teclado. ¿Necesitaron muchos intentos? Anótenlos y vamos a bajar ese número hasta llegar a 2 o 3. Con la práctica. ¿Cuáles son estas dos notas? La respuesta es si y do. Son dos notas que no tienen ninguna tecla negra en medio. Son dos notas consecutivas. Recuerden que este intervalo se llama una segunda menor. Si ¿Sí ven, vamos poniendo en práctica todo lo aprendido en los videos de este canal, en especial el video de intervalos. Si necesitan practicarlo más veces, pueden retroceder un poco este video. Sigamos. ¿Cuáles notas son estas? Las notas son las siguientes, La y Si, ambas en la octava central del teclado. Son notas que tienen en medio una tecla negra. No son notas consecutivas, sino que en medio hay otra nota. Es el intervalo de segunda mayor. Respuesta correcta, La y Si. Ahora, ¿cuál es el nombre de estas dos notas? Los nombres de estas dos notas son Si, Bemol y Do. Ahora vamos a poner un caso diferente. Sonará la primera nota y luego la segunda que estará más abajo de la primera. Será de manera descendente y no ascendente como todas las preguntas que nos han hecho hasta ahora. ¿Cuáles son estas dos notas? Escuchen bien. ¿Cuál es la primera nota? Y luego, ¿cuál es la segunda? La respuesta correcta es Sol y Fa. Cuidado con la siguiente pregunta. Las notas ya no están tan cerca. ¿Qué notas son? Sí, son dos notas que ya no están tan cerca. Sonó la primera y luego la segunda un poco más abajo. Las notas son Mi bemol y Si bemol. ¿Cuáles son las siguientes dos notas? Si vieron, son notas muy cercanas, se trata de Fa sostenido y Sol de la primera octava del teclado. Esa es la respuesta correcta. ¿Necesitaron muchos intentos para descubrirla? Mucho cuidado con las siguientes preguntas. ¿Cuáles notas son estas? No son dos notas, son tres. ¿Y cuáles son esas tres notas? La respuesta correcta es Do, Re, Mi de la octava central. Claro que basta con responder con los solos nombres. Do, Re, Mi. ¿Acertaron? Siguiente pregunta. ¿Qué notas son las que van a sonar a continuación? Respuesta correcta, Fa, Mi, Re. Las melodías de las canciones tienen notas que generalmente van así, en escala. Son notas cercanas en su mayoría. ¿Cuáles notas son las siguientes? La respuesta correcta es si bemol, do y re, de la primera octava del teclado. Son tres notas muy cercanas y de las más graves o bajas que tiene el teclado. ¿Les quedó fácil? Miren que con la práctica el oído se va refinando y va ayudándoles a encontrar las respuestas de manera más eficiente, más rápida, más precisa. ¿Cuáles son los nombres de las siguientes notas? La respuesta es la siguiente. Do, si y la de la última octava del teclado. Si estamos usando un teclado sencillo. Do, si, la. Son notas muy cercanas. No es cierto que las encontraron con bastante facilidad. El oído musical va reaccionando. ¿Cuáles son las siguientes notas? Esta es do, re, do, re, mi. Esto ya se va pareciendo a la melodía de una canción. Cinco notas. ¿Necesitaron muchos intentos para encontrarlas? Probablemente algunos de ustedes lo hicieron en los primeros intentos y otros van poco a poco alcanzando esos logros. Igual permítanme felicitarlos a unos y a otros por el esfuerzo tan grande que están haciendo en este momento. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las siguientes notas? Tóquenlas tal como suena en la pregunta. Se encontrarán con una canción muy bonita de Navidad. Las notas son Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Todas las notas de la escala de Do mayor de manera descendente. Sí, ustedes pudieron reconocer bastantes notas seguidas guiados por su oído musical. Una nueva pregunta. ¿Cuáles son las notas que intervienen en el siguiente fragmento? Ese fragmento intervinieron las siguientes notas: sol, fa sostenido, mi y re. ¿Cuáles son las siguientes notas? Las notas correctas son la, si, do, re, mi, notas contenidas en muchísimas canciones conocidas. Bien amigos, terminemos este primer video sacando notas de canciones reales. Usemos algunas de YouTube para hacer esta práctica. Buena suerte. En este riff la guitarra eléctrica juega con dos notas. ¿Cuáles son? Escúchenlas de nuevo y comparen con su instrumento para descubrir cuáles son esas notas. La respuesta es... ¿Cuáles son las primeras notas de la canción que viene a continuación? Bastante atención, concéntrese mucho. Ya dieron cuál es la respuesta, cuáles notas son. Perfecto, son sol, re y do. ¿Cuáles son las tres notas que toca el arpa varias veces al comenzar esta canción? Oigámoslo varias veces. La respuesta es sol, la, si. Y lo hace muchísimas veces. Vean que no es tan complicado sacar este tipo de notas cuando el oído está más entrenado. Hagamos otro ejercicio. ¿Cuáles son las notas de la melodía que sobresale en esta canción? Oigamos algunas veces más este fragmento. notas son Re, Fa, Mi, Do, Sol. ¿Cuáles son las notas del riff que hace la guitarra acústica que sobresale por encima de todo lo demás? Escuchen con muchísima atención. Las notas son Mi... Fa sostenido, La, Si, La. ¿Cuáles son las notas del riff que hace el saxofón? Son solo cinco notas iren otra vez, con mucho cuidado. Las pudieron sacar. Las notas son... Re... La, sol, re, do. Bueno amigos, eso es todo por ahora, practiquen muchísimo con este video. El resultado en su oído musical será proporcional al tiempo de práctica disciplinada de cada uno de ustedes. Les recomiendo que escuchen canciones que les gusten mucho y traten de identificar notas de su melodía o del bajo, que es el instrumento fundamental en lo que viene para ustedes. Ya les contaré sobre esto en nuestro próximo video. No dejen de recorrer los videos de este canal, de suscribirse, de darle la señal con el dedito gordito para arriba y de recomendarnos con sus amigos. Para cualquier duda, pregunta o sugerencia me pueden escribir al siguiente correo, info.academiamundodelamusica.com. Esperen muy pronto el segundo video de esta serie única que les quiere enseñar a ustedes a sacar los acordes de sus canciones favoritas. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.